Hola amigos del canal, hoy jugamos a un juego que se llama You are Liam, tú eres Liam Bueno, no sabemos de qué va, vamos a jugar, ¡a por él! Empezamos con la foto de un señor que dice, hola Liam Me alegro de tenerte aquí Creo. Bueno, algo de que he estado esperando para hablar contigo o quisiera hablar contigo. Siento que tiene algunas cosas que quiere mmm, decirme o soltar. Creo que dice eso. Es por eso que estoy aquí. Liam, ¿quieres hablar? Joder Empieza pronto, no era el día Joder, si lo hubiera dado que sí Seguro que me da el susto igual Uf. Tarea, encuentra a Lía 15 y 28, pone en la esquina Uy Vamos a ver Parpadeamos Impresionante Vamos por una especie de pasillo tipo loop y una foto. Este juego me suena a uno que tengo en el canal. Ya, ¿cómo era? Mi Miranda, Miranda, algo de Miranda era. Sí. Bueno, aquí tenemos una puerta. Decía que fuéramos para allá, pero ahí está la puerta. Yo voy a pasar por la puerta. Y la flecha va ahora en este sentido. Se cerró la puerta Se cerró la puerta Bueno, pues seguimos Aquí, aquí está otra vez este Liam Y la flechita uy, uy, uy, uy, uy Esto estamos dando vueltas Pero una especie de loop O sea, un día de la marmota pero diferente. Aquí tenemos una especie de... ¡Ay, ah, sí! Me recuerda al juego aquel. Claro, hay que seguir dando vueltas. Y seguramente aparezca una llave. Me suena. No al juego este, sino al otro juego. La llave. Aquí no hay nada. Vamos para atrás. A la puerta. Dios. Vámonos, vámonos. Ya volverás tú. Hay que volver hasta la puerta. Tan atrás estaba, sí. Estaba al lado de esta estantería. La llave. Y el espejo, han pasado dos minutos. Ja. ¡Ja! ¡Mira! Miranda, mira Miranda. Sí, era el juego este. Bueno pues ahí tenemos un espejo, no nos vemos, pero aquí hay una nota. Hemos no hemos visto anteriormente, hemos quedado anteriormente. ¿Qué hay en la puerta? ¡Ay! Sí! Ay, ay, ay, ay, el bicho ese negro. Madre mía, igual que Miranda. Igual que Miranda wow. Madre mía Aquí tenemos a Liam ¿Qué será? ¿El amigo de Miranda? ¿O el novio? ¿O el... O el... Avante, yo qué sé ah, Pero parpadeamos Se ha oído una puerta Y ya, mira Creo que nos dio el susto lo primero Parece que está ahí poseído Yes. Otra puerta La puerta está cerrada Me extraña, ¿no? Que esté cerrada Vamos a ver Se acaba de abrir Ya, Hostia, el bicharraco La puerta está cerrada Vamos a seguir el, el sonido ese de fondo que suena como un motor hay un, un, un zoom, zumbido, es horrible. Dios, qué sensación de, de terror. Yo estoy mirando hacia atrás. Se ha cerrado la puerta. ¡Ostras! Una escalera. Y unos enchufes. Y una puerta o esto que Vamos a ver que nos encontramos aquí. la escaleras. Ostras, ¿y esto? ¿Hemos bajado una palanca? ¿Qué se oye? Estoy perdido. ¿Y si vamos al revés? Había que ir al revés, la madre que lo... Oh, la linterna, el monstruo, yo, joder, ca portazo gadao. ¡Dios! ¡Joder! Cómete la comida Dios que inflado Que harta de comer ¿Y para qué es la comida? ¿Para que nos vayamos? se cierra la puerta Y ahora volvemos otra vez aquí A la vez ¡Ay! Uy mira Era el, el día Se ha abierto la puerta Nos dejan salir ¡Qué cosa más guapa! Ya, ya, ya, ya, tengo que estar acostumbrado a, a la puta puerta Opa Opa ¿Qué pasa ahí? Talía. ¡Pero no podemos empezar de nuevo! ¡Hijo de puta! Tenía que darnos el susto De, de verdad habrá hecho esto Pero buenísimo Ya no se oye nada Ya está Se oyen pasos detrás mía O delante Hay que seguir por aquí Ostras, hay que seguir llave ¡Oh! ¡Oh, esto de girar siempre para el mismo lado la puerta está cerrada, mira aquí tiene el ojo otra vez maldito ay por Dios la puerta está cerrada hay que volver a, a abrir abierto No puede encontrarlo. ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Otra palanca. Enter password. Miranda, no, no sé. Miranda. principio Vamos a ver. Verde, esta era Lía Mistea. Nos ha cogido y nos ha zarandeado el cabrón. A ver. Vamos a tener que huir de él. Vale, a ver. Ya la sabemos. Liam is there. Corre, corre, corre. ¿Hacia dónde corre? ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene ahí detrás! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! No ha pillado. ¡Mierda! Dios, ¡Qué guapo está! Habrá que escaparse por una puerta. De este intento a ver si es el definitivo no corre corre cuando veamos la puerta blanca hay que girar para el otro lado no pero antes hay que cruzarse con este loco a ver por aquí Vamos, vamos, nos está mareando. Vamos, por aquí. Ay, ay, ya hemos pasado el laberinto. Oh, Dios por Dios. Lo sientes, hija de puta. Y yo pensé que eras la buena en el otro juego. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Eres qué? Eres Liam. Yo soy Liam, una mierda. Pero bueno. Ya, ahora yo solía. No geolo. me pilla el nombre del ordenador. Guapísimo. Guapísimo. Me lo he pasado bomba. Ha sido un poco lioso la contraseña y luego encontrar la salida. Pero está guapísimo el juego. Vamos. Es flipante. Le pongo un 9,5 sobre 10. Y con esto me despido porque lo he pasado fatal. Así que nos vemos en un próximo juego. Chao y hasta la próxima buenísimo